¡Ay, es se moverá! ¡Arroba! Vale, ok, cuidado. Oh, oh, easy, bull, easy! ¡Ah! ¡Ah! <risa> eh, ¡Ah! Vale, o sea, la cosa es eh, Poner el clon eh, Apartarse, clon. exacto Me espero Vale Ah, tienes que Tengo que qué? Que Volverlo atrás en el tiempo Porque sí, se ha roto Sí, pero si me quiere pegar a mí mejor. Vale, ya. Ah, Porque se ¿no? like unida it. Oh, it's, vale, it's, it's Ay. Uh, Ay. Es que no sé ah, cuándo se apura, va a tirar. Apura mucho, apura, mucho, apura, mucho. ¡Ay, lo ha roto! Ay, esto lo puedo romper! ¡Dios, espérate! me morí. ¡Ahí va! ¡Qué locura, tío! Vale, acércate para allá. No, es que se rompe solo Se rompe solo el clon No, el clon no El botón del suelo ¿El botón del suelo? ¡Ah! No, si el botón sí. del suelo lo arreglo yo Ah, que lo arreglas tú Pensaba que estaba roto O sea, no, que no, el toro lo rompe o algo No, no, no No, no había puesto el clon ah. Pero el clon desaparecerá Es que no entiendo muy cuando... Pronto, no, bueno, pero si solo da dos... Es que cada vez lo hace diferente. O sea, no repite sí. ningún gesto. jueves que hacer otra vez Oh, hey, Rezando una <risa> Está justo Ahí. Cuidado con las piedras. Yo. Que no se pone otra vez el botón para nosotros. Sí, hombre, tengo un del morirme primero. Sí, también, estaría genial. Vale, pongo el botón. ¿Aún no? ¿Y ahora qué? ¡Sube! Sube la... en Ah, no, no, no, Usa el clon No, en otro lado Uy, espérate Pon el clon más o menos alejadito Eso es, y ahora acércalo ahí el robot. Y él cuando te vaya a cargar yo la suelto y para adelante Eso es. Joder, que voz más tenso, tío. Porque además el toro era como... Me da igual. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Dios, vale, que va. Ya está costando ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, voy, voy. Oh, ¿en serio? ¿En serio? Sí, es en serio Vale, el otro ¿Y dónde tengo que llegar? Ah, es que hay otro arriba Hay otro arriba Sí. Oh, o sea, más arriba de ese. Hay otro gancho. Sí, sí, sí, sí. Oh, oh, oh. Vale. Bueno, no. Un ascensor. Sí. Oigo. Vale. Y ahora. para la, adelante, pa ¿no? Sí. Pero con cuidado. ¿Qué sí. pasa aquí? Hay. No, que se mueven. Vale, el doble salto, a lo mejor Sí, usa el salto todo... Ay, lol no. no, no, no, no se llega, no se llega Igual tienes que moverlas ¡Hala! sí? Es que no sé dónde hay que llegar Si seguimos todo recto no hay No hay salida superior eso tiene que ser así vale, yo pero que si sé, pero es que no pruebo. entiendo sí. yo creo que colapsa eh, la pobre Me he caído, mijo, pero muy bien ¡Vaya! Vale, ok Ay, perdón, perdón, me Uy. equivoqué Es que hay que tener cuidado, eh. Suelto esto, eh. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Se va a caer. Ha rompido. Se va a caer y se cayó. ¡Oh, ¡Cuño! Cuidado. Me ha asustado. ¿no? Oh. Pasa tú. Pone el clon. Vuelve aquí. <ríe> que si no te vas sola. <ríe> vale. Vale, ya. Usa el clon. <ríe> Ah, sí, sí que se desmonta. No, es que pensaba que no se iba a desmontar. No, no, sí. uy, uy! ¡Ay! ¡Hola! ¿Aún oh, no tenemos ni una página, tú? Nos no. queda más de lo que pensábamos. ¡Oh! oh, oh. ¡Hola! ¡Anaukis! <risa> uy. Oh, ¡Que no te pille el reloj! Hey, no se puede, hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola oh, oh. no me voy a mover porque es que si no es peor ¡Uy, va! ¡Loco! No. No. No sí. ¿Hemos muerto los dos? Sí Eso de que vayan y vuelvan, Ah, pegue, me se van ay se van acercando, Menos eh, mal. Ahora la tocas. <risa> ¿Qué? Ahora la tocas y te deshaces. <risa> eh, no se besaron. Oigan. No. ¿Eh? Uy, cuidado. Que estas son saltarinas, eh. Ah, pues sí. Es que esta es la que cogí yo antes. Okay, oh, adiós. Bye. Gracias. Espero. Uf. Vamos. Ay, qué tensión. ¿Dónde hay que llegar? Ah, vale Aquí, a las ruedas Uy, oh, oh, no llego Ah, es que me tenía que acercar Sí Sí, sí, sí No estaba difícil Ah, ahora con esos bolsillos No, me voy a esperar a que de... Espérate, vale O si no, manchate en el otro No, me espero Vale, vale, vale Te espero Ahora, ¿no? Sí, sí, ahora, ahora. Eso ahora. es. Vale. Vale. Eso es. Uy, otra vez la cesta. Uuuuh. Eso está demasiado de nosotros. Ahí no. Es que está difícil, ¿eh? Ah, Es que no sé cuándo. No, ahora, ¿cuándo? Lo tenías, lo tenías. Tengo que engancharme al. Ahora. A este. Lol. Me da un lagazo que flipas. Open. O open. Uh -oh. Uy, uy, uy, uy, uy. Vaya, no se puede salir. Uf, qué, qué, qué mal rollo. Es un pájaro de estos. No caes, no. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Dios.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 pues te se va a hacer pedazos tú vale, bueno está lo que pasa. no soy fan de quedarme sin suelo, eh no, no, 20 kilos ah, es que y ahora sí. Up enquanto todos law You Ay, mía, qué susto. Era necesario. Sí. <risa> qué bonito el reloj, tú. Yes. Puede ser más precioso. Ay, no te es no me que no Te espero, porque la cámara va a la vez. Uy. Uy. Me he caído, espérate. Ay, ah, vale, a ver. Ahí vamos, vamos. <risa> Uff, qué feo pinta eso. Vaya, una, una plataforma. Por alguna razón esto estaría aquí así, pensado ya. Guardando. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¡Hola, hola, What? Me he muerto, eh! Sí, sí. Torre del reloj del terror. Uf uh. Me he muerto, cuidado. ¿Dónde vale, estamos? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Pero... ¿Y ahora? <risa> ¿What? Adiós. Ah, uh, venga. Pasando. Nos podemos mover, eh. ¿No? Nos podemos mover. Ah, wow, wow, wow. Vale. Oh. ¿Qué leches es esto? <tose> Cuidado. ¡Uf! <tose> <tose> <Okay. tose> Es muchísimo, no? ¿Qué eh, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Se te ha caído vale. ¿Perdón? Sí, se me ha caído. Pues nada, vamos. Vamos rapidito. corriendo. Sí. Ya está. Cuidado que hay que saltar. Pero... ¿Sabes? <risa> me ha pasado lo mismo antes. <risa> es que los shaders y todo, ¿eh? Sí, se ve muy bien. Venga, ya, me <risa> Vale. No, ahora en el centro se va a la Cuidado. Cuidado. ¿No te ha pillado? No, no, he hecho... 20, 20, 20. Que no sé si te va lagado a ti, me va lagado a mí. No, creo que. Vamos o sea, a mí. Yo noto que me va bien. Sí, pero por ejemplo, yo te veo moverte raro, por ejemplo. Bueno, ahora no, pero la vez anterior te habían pillado todas las tuercas. Ahora te habían pillado a ti. Ahora me han pillado, de verdad. ¿Sí? ¿Eh? Lo del rebobinado se ve que sí que es. Ah, pues no sé por qué se ha caído entonces. Entiendo que habrá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿no? ¿Por <coughs> sí, sí, no qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? blanco y negro? No, no, no. qué? Vale, cuidado. Vale, Sí, vamos a tratar de apilar las cosas. Vale, sí, y si nos quedamos. Hay que romper en el los relojes, ah, hay que huevo. romper los relojes, hay que romper los relojes. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Voy yo ahora arriba a la izquierda. Vale. ¿Están todos? Ah, no, nos han matado. No, nos han matado. Voy yo a por los de... vale Me encargo yo de abajo Voy a... vale Nice Vale, ya está What? Ah, digo, ¿y ahora qué? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿El qué? todo esto porque patata eh y sí, si menudo de despliegue de medio esto me ¿estás bien? ¿estás haciendo esto? sí, uh, well, Vale, eh. Ok, te salta allí. Puedes saltar ahí. Vale. O sea, voy súper lenta porque. No, pero porque. porque el, sí. ¿Puedes saltar ahí en la siguiente? ¿En, en esta? Esa, en, esa, en esa, en esa, en esa. Vale. ¿Vale? hola vale, chico! Uy, ¿te has pasado una...? Sí, no, Pero no, una... necesito... la. ¿Ahí? ¿Vale? Vale. ¿No tienes ninguna otra cerquilla por ahí? Es el máximo que se acerca a esta. A ver con cuál se dar. Con pues esta de aquí abajo. Vale. Oh, me he caído. Espérate, espérate, déjalo, eh, no lo muevas. Vale. vale, vale. ¿Vale? Es que estoy volviendo... O sea, tengo que llegar hasta el corazón del reloj Sí, pasa, pasa esa Vale Hay una, esa pieza de ahí Si me la mueves Es que si te esperas a que la ponga y te diga Vale, ya Porque no me ha dejado prepararla No sabía que ibas a saltar Al vale, revés, eso es lo máximo que puedo avanzar. ¿Tienes alguna pieza cerca? No, pero no sé si tengo que lanzarme ahí abajo. ¿Llegas desde ahí? No, no es que no lo sé. Porque por arriba hay dos puertas, ah, pero es que allí arriba no puedo llegar. Y allí arriba no se llega de ninguna forma. O sea, ¿ves qué puertas te digo? No. En mi. Ah, en yes. mi pantalla, ya, ya, sí. Ya lo vi. No, no lo vi. Y a esa grandota. ¿Está aquí atrás? Sí, ahí no he soltado antes. ¡Hurry, You're doing great, Cody. I'm almost there. Vale, esto es lo máximo que puedo acercar esto No veo nada, tú O sea, ahí hay una plataforma Vale, vale. Espérate, espérate, espérate Sí. ¿Ahora? Vale Vale ¿Y aquí hay otra? ¿Vale? ¿Vale? Vale Vale No, pero aquí es donde he empezado, ¿no? No, pues sí estaba ¿eh? Sí, sí, además estaba muy feo. Porque daba la sensación de que avanzaba todo. Wow. Dios. Dios, corre, como que sea. ¡Ay! me caí. Yo ju, ju, que Claro, se han convertido y ya soy Ah, great teamwork. Your relationship is now more seen. Can you feel it? Huh? you feel it. Come on. Tell you feel it, huh? <laughs> I feel stuck. Hey, are you going to keep up your end of the bargain, Mr. Book of Truth? Aha, uh -huh. okay, okay. Okay. Aha. Okay. Uh -huh. uh -huh. okay. You like it, yeah? Okay. Uh -huh. uh -huh. Aha. <laughs> okay, let's do it. Upstairs. <laughs> <laughs> <laughs> What? Ese right. es el reloj. Sí, sí, sí. clock is working again. This will make mom happy. She likes it when <laughs> things are on time. <laughs> <risa> ojo, oh, oh, oh. oh, Número ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, No ojo, okay. <risa> <risa> <risa> People together. We don't need attraction. We're getting divorced. Aha! Uh -huh. That's because you lost it! But don't worry. I'll help you find attraction again. <laughs> What are you doing? <laughs> you don't like it? No. Okay. Okay. You're entitled to your own opinion. Ah. Oh! Me encanta el libro. Uh, uh. uh, ¿Carano? nunca no lo hubiera pensado. Attraction is like a magnet, but you need both poles: north, south, plus, minus. Cody, me. ¡Ya! This magnet will help you rediscover Ooh. the attraction you want felt for each other. Ahora a partir. One is plus, one is minus. That's not how it works. A magnet always has both poles. <laughs> not these magnets. Come on. Oh. Hey, <laughs> hey, hey where'd it where to go? Hey. Why does this place look so familiar? Oh, wait. Espera, hey, ¿te reconocías esa montaña? Igual es una bola de estas de... ¿De qué? Ah, no, que pensaba que sería una bola de estas de nieve. ¡Ah, sí! Ah, sí. ¡Así es! <risa> ¡Qué <risa> lista eres! <risa> ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja! Use your poderes powers y la atracción te warm you ¿Sí? baby. Uh-huh, yeah, you feel that? ¿Qué ¿no? <tose> este que le pasa? <risa> <risa> ¡Ay! Tenía la nariz roja. Oh, ¡Ay! No he fijado. Bueno, del frío. Yeah, let's get Ah, vale, mientras vas... No, no, pero mientras caes... Eso es. Ah, vale. Uh. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Es que... No, no, no, este solo lo puedo abrir yo. Es rojo. Vale, vale pasa. Lo que no sé es cómo evitar que se enganchen Pasa, pasa Vale Vale, o sea sí. Del mismo color, del distinto color se atraen Del mismo color se Se repelen. Se repele. okay. Exacto, es un imán Ah, vale. eh, Hay que empujarlo. ¿A dónde? Ah, ahora. Empujalo. Para que yo pueda saltar ahí al otro lado. Eso es. Voy. Uy. Ay. Vale, primero súbete. Eso es. Vale. Son menos 10. ¿Qué hacemos? Porque si no encontramos un punto de. Guardado. No lo sé. O sea, por eso, si quieres, nos más o menos prisilla a ver si llegamos. Yo creo que sí podemos llegar. Uy. Espérate. Ah, no, tienes que. Eso es. No, al revés. Vale, y ahora suelta y súbete al otro lado. Uh. Sí. Es que no sé si se me ha cortado. Estaría fuera de rango, vale. Vale, lo pillo. Ahí. Es que tiene un hacha clavado. Así es el tronco. Sube. Vale, ahora debería Ahora sí. Vale. Vale. Azul. No no. No no. Eso lo tienes que. Ahora sube. Vale. ¿Y ahora vale, ahora. Si... Eso es. Uy. Me has asustado. Perdón perdón. Oh look. Remember our first Christmas with rose? You when all the Christmas trees were sold out? Yeah. No, no, sorry. Snuck into the woods and cut down one ourselves? I thought we'd get caught for sure. Cool? E cool. E yo. E do. E yo. E do cuesta cuesta hombre eh, hay que mover la sierra está difícil está difícil <ríe> cómo llegamos ¿Cómo? vale oh. saltas y ok y ahora ah, vale. y ahora este vale. Dios está muy bien pensado eh mecánicamente sí ¿Eh? No tiene algo por aquí detrás. Ah, ¿no? sí. Uy, ah, si no, puedo me tengo que vale. subir. Sí, exacto. Ay, me queda manchado. Has quedado manchado. Sí. Ya sí. está. Sí. Ahora, ahora. Suelto, ¿eh? ¿eh? Eso. No, espérame. ¿Ah? Necesito que me empujes eso. Ah, el qué? El puente, el puente. Ah, eso, eso. Vale, ya lo he yo. Vamos a Ah, no, no, que Si no, no Ah, bueno, ya <ríe> Vale Vale ¿Ahora para dónde? Ah, por aquí Ah, vale, vale. Uy, espera, hey, hey, no, no, no, uh... mm -hmm. vale, yeah. <laughs> vale, vamos. What? Leyendo la cosa, okay. uy, yo no llego, eh. Ah. No, que Blizzard se prepara para el juego cruzado a nivel global. Okay. Uh, mm. ah. no puedes darle más, okay, okay. sí, sí. No, pero lo del juego cruzado yo entiendo que es la la de esta de amigos que no no lo sé. Ay. Claro, yo ahora te tengo que ah vale cierto. No y si lo hacemos al revés. Pero yo necesito que me pongas el azul Uy Voy Mira. Me he pasado, perdón Ah, no, no Es que lo estamos haciendo súper difícil Ah, no ¿A de ser así? Sí, sí, sí, sí, he hecho así. sí, Pero yo no... Vale, ya está. Voy. ¿Ya? Oh, se ve todo súper blanco. Sí. O sea, el, el brillo es como súper vasto. Eh, ah, vale. Sí, pero no llegamos. Sí, hay que saltar. Luego hay como un carrerillo por ahí Pero, Ah, vale Hay que saltar y seguramente Engancharse Engancharse, sí Vale Expuestos porque sí, vale, Ya no se puede, aquí no se puede. Uy, qué raro está esto, ¿no? Sí, aquí hay un. Vale, ok, sobre todo en el puente. Vale, y oh, ah, yeah. exacto. Ah, y no, del mismo se repelen Entonces Igual tienes que soltarlo Si lo sueltes, ¿qué pasa? Ah, no, vuelve ¿Eh? Puedes hacerlo desde aquí Igual, si lo pierde de vista no... No, porque ahí lo estás eh. empujando ¿Puedes engancharlo tú ahora? Este no, este no puedo engancharlo No, no, ese, ese no O sea, vente aquí y, y desde aquí, ¿enganchar el mismo imán que yo? ¿Eso? Sí, pero... ¿Y desde el otro lado? Ah, igual vale. Ahhhh. Mm -hmm. Vale, ¿suelto? Vale. vale sí, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Falta... fallaba el enfoque. Vale, perfecto. Vale. Pues creo que hemos Va, llegado al principio. Vale. Ahora sí te ha guardado. Mismo. Exacto. Jeje, he escuchado. Sí, ahora que lo mencionas... Sí, es el cabine que hemos en. Sí, creo que estás bien. <risa> Oh, hey, check this out. <laughs> Our old skates, here. Oh, yeah. Put them on. I don't think we've been skating <laughs> since we were here. <laughs> I know. I don't know why I love skating. Me too. Oh, look, Cody. Our winter clothes. Oh, here you go. Yes. Awesome. <laughs> awesome. Oh, I can't stop freezing my ass off. Subtaba. Y de Yeah, yeah, it's just, just like I remember it. You wanna, wanna hang out here for a while? We should get going. Yeah, yeah, yeah, you're right. I know. Come on. What? Where are you going? Reach to the bottom. All right, you're on. Pues lo vamos a dejar por aquí. Bien. Yeah. Uy. uy, uy <ríe> no me da buenos recuerdos esto. <ríe> <ríe> Luego me caigo y Moratón al canto. <ríe> True. Dios, cómo se puede saltar. <ríe> Bueno Pues sí, lo dejamos aquí pues Desde aquí, es el fresquito de la cabaña Mira la cámara Ay, perdón, boys Que se vea ve la cabaña ahora ah, Eso Pues nada, lo vamos a dejar aquí ¿Os gusta, os, os gusta nuestro piso de, de Andorra? ¡Ole! ¡Ole! ¡Once, once ole, meses! ¡Once meses! Justo, se, Se merece una cerveza gratis Espérate al año, ¿no? Ah, bueno, también. Bueno. Nos podemos esperar al año. <risas> en el momento álgido. Cuando ya cerramos, sí. estamos a puntito a de bajar puntito de la persiana. Yeah. Bueno, ya que estamos aquí, recordad: lo de siempre, seguidnos en las redes. Los dos, tanto como a mí, si estáis viendo esto en YouTube, es porque las tenéis en la descripción. Si no, ahora mismo están en el chat de Twitch. También seguidnos en Twitch. Si estáis aquí, estáis en el sitio correcto. Si estáis viendo esto en YouTube, estará en la descripción. Y por último, suscribiros a nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada. No, <risa> eso es todo. 11 meses esperando. ¿Puedo esperar un mes más? Sí, efectivamente. Confirmamos. Es solo un mes más. <risa> No pasa nada. El esfuerzo vale la pena. Exacto. Eh, nada, ¿algo que añadir? No, que os queremos mucho. Que muchas gracias por pasaros y por acompañarnos un día más en nuestras aventuras. Yep. Y hasta el próximo miércoles, ¿no? Si todo va bien. Sí, si sí, todo va bien. <risa> Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.